Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes. El día de hoy traigo un tema muy bueno porque creo que a muchas chicas les ha pasado algo similar. Seguramente ustedes se han encontrado en la situación en la que están en una relación sentimental con alguien o saliendo con alguien. Y las cosas al principio eran increíbles, ¿no? Era todo color de rosa tu hombre, tu novio, tu esposo era súper detallista, eh, te concedía todo porque estaba tratando de conquistarte y después con el tiempo las cosas van enfriando, eh, ya una, obviamente los dos se aman y se tienen el uno al otro, pero empiezas a darte cuenta que tu novio de repente no valora lo que tiene contigo, tu novio o tu pareja o tu esposo. Entonces... Te empiezas a sentir mal porque por más que te esfuerzas y eres cariñosa y le haces el desayuno y le mandas mensajitos y le haces esto y eso y compras la mejor lencería, la más sexy y te la pones en la noche y esperas a que llegue. A pesar de que haces todas estas cosas que son maravillosas, no, no ves ninguna respuesta por parte de tu pareja. No ves ninguna respuesta de que realmente él esté valorando lo que tú estás haciendo. Y esto es un error, no porque... Es un error que estás cometiendo tú y definitivamente no es porque nosotros decidamos ¡Ay! El día de hoy no voy a valorar a mi pareja. O, ¿sabes qué? Ya hice demasiado al principio, así que a partir de hoy voy a dejar de valorar lo que hace por él. No, no. No es que, no es, no es que sea algo que nosotros decidimos. Es simple y sencillamente la circunstancia y la situación no nos están forzando a valorar lo que tenemos desafortunadamente los seres humanos somos así somos complicados cuando podemos ser realmente muy simples la gente da por sentado todo lo que tiene no valora lo que tiene y se enfoca mucho más en lo que no tiene de modo que por ejemplo tú en este momento estás viendo este video y significa que tienes un, un dispositivo ya sea una computadora o un teléfono móvil en donde puedes ver este video, significa que tienes internet y electricidad en tu casa y probablemente también tengas un techo donde vivir, una cama, comida en tu refrigerador, agua potable y una familia que está contigo. Probablemente. Y si te sorprende si te, yo te dijera cuántas personas en el mundo, que son millones, no tienen ni siquiera la mitad de lo que tú tienes en este momento, te sorprenderías. Y es así, mientras otras personas están realmente rezando por algo tan simple como poder tener acceso a comprar una, una, una computadora o simplemente tener agua potable en casa o tener electricidad, otras personas se están quejando de no tener más de lo que ya tienen. Entonces este comportamiento es un comportamiento humano y evidentemente sucede también en las relaciones. Ahora te voy a decir en este video lo que tienes que hacer para que ese hombre te valore. No estoy tratando de cambiarte la perspectiva de cómo las cosas en el mundo deben funcionar. Eso simplemente fue una introducción para hacerte saber y, y hacerte darte cuenta de que todos damos cosas por sentado que no deberíamos dar deberíamos estar 100% agradecidos de cada cosa y no importa lo mínima que sea de cada cosa que sea que tenemos y si hacemos eso las cosas van a cambiar en nuestra vida y nos vamos a sentir mucho más felices regresando al punto específico de la relación antes de empezar a darte el consejo de lo que tienes que hacer para que tu novio o tu pareja te valore me gustaría que me escribieras en los comentarios porque realmente quiero saber ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste especial? ¿Cuándo fue la última vez que alguien, ya sea tu novio, tu pareja, un amigo, una amiga, un pretendiente, tu familia, quien sea, tu perro, quien sea, hizo algo que te hizo sentir valorada, que te hizo sentir como wow. Me hizo el día, me siento bien y me, hice, me hace sentir que realmente valgo, esa persona me valora. ¿Mm? Quiero que me pongas en los comentarios porque eh, creas o no, te voy a responder. Realmente me gustaría saber que me contaras esa última cosa que te sucedió que te hizo sentir valorada y te voy a responder te lo prometo solo quiero leer las respuestas estoy muy interesado en leer tus respuestas y espero que lo pongas en tus comentarios ahora vamos directamente al grano ahora sí mucho preámbulo mucha introducción vamos a los consejos chicas cada vez que tú le haces el desayuno a tu novio le mandas mensajitos de texto, le haces los poemas, usas esta lencería súper sensual para esperarlo cuando llegue el trabajo todas estas cosas, todos estos detalles que son realmente impresionantes y que uno debería valorar más, están bien pero si de repente sientes que tu pareja no te está valorando o que simple y sencillamente mientras lo esperas en, el, en tu casa semidesnuda con las la sería más sensual que tienes y llega y ni siquiera te dice oye te ves muy bien oye te ves súper sensual o te da un beso y prefiere darle más importancia a su celular o darle más importancia a cosas que tiene que hacer etcétera etcétera entonces es necesario que empieces a aplicar esto número uno le tienes que dejar tienes que limitarle las cosas que le das ¿ajá? cortarle por completo cualquier cosa que le des. Por ejemplo, si le haces el desayuno o si le acostumbras a prepararle algo, deja de hacerlo. Ajá. Por algunos días simplemente deja de hacerlo, dile que no te dio tiempo, dile que no, no tuviste cosas que hacer, que tuviste que salir temprano, lo que tú quieras, que estabas muy cansado, lo que sea, no lo hagas. Si acostumbras a mandarle mensajitos de que cómo está, cómo va el día, la la, la deja de hacerlo por unos días. Desaparece desaparece Simplemente desaparece. ¿Ja? Eh, si de repente acostumbras a esperarlo en lecería y superarreglada arreglada y demás, deja de hacerlo. Y cuando él quiera tener sexo, dile que estás cansada, dile que no puedes. Dale una excusa. ¿Ja? El punto aquí es cortarle, limitarle cualquier cosa que él esté acostumbrado a obtener de ti. ¿Por qué? Porque sólo así una persona puede empezar a valorar lo que tiene. Desafortunadamente necesitamos ausencia para valorar presencia. Entonces, para valorar lo que tenemos con nuestra pareja necesitamos que, esa, que nuestra pareja no esté con nosotros. Pero si eso no es posible, si no te puedes ir de vacaciones o desaparecer unos, unos días, entonces simple y sencillamente deja de darle lo que siempre le das y vas a ver que, pum, pues en cuestión de días, él va a sentir que algo está pasando. Número 2. Demuéstrale que tus sentimientos no están garantizados. Si tú recuerdas al principio de la relación, probablemente tu novio o tu pareja eh, hizo muchas cosas para conquistarte y cada vez que te mandaba un mensaje él sudaba cada vez que tú te tardabas en responder cada vez que tú eh, no respondías o cada vez que respondías de unas cosas que él no esperaba que tú respondieras Ajá. entonces cuando al principio te hacías la difícil eso funcionaba para que él estuviera interesado y se esforzara más y te y, y hiciera todas estas cosas que hizo para conquistarte obviamente ya que está en la relación pues él siente que ya te tiene y él siente que ya no es necesario hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tú le demuestras que estás ahí constantemente. Ahora, está bien, no es, no es bueno hacer este tipo de juegos, pero a veces es necesario que tú demuestres que tus sentimientos no están garantizados. Y eso significa que si él no se no te procura, no hace las cosas y no trabaja en la relación. Tú debes demostrarle que tus sentimientos en cualquier momento pueden desaparecer. Y que si él se descuida, ¿por qué no? Puede llegar a alguien que te trate igual de bien como te trató él en un principio y puedas empezar a sentir algo por esa personita o por esa persona que está empezando a hacer cositas que te hacen sentir valorada. Entonces... Y eso es lo que pasa mucho, por eso las infidelidad, infidelidades suceden, porque de repente uno está en una relación en donde obviamente ama a su pareja, pero por más que uno hace y trabaja y se esfuerza, su pareja no brinda ninguna respuesta a esas cosas. Uno se siente, no se siente valorado o valorada en tu caso. Entonces, ¿qué pasa? Que llega una persona que de repente nos empieza a dar más atención a lo que de la que normalmente tenemos o que deberíamos de tener con nuestra pareja. Y entonces empezamos a voltear para allá. Y así, ¿por qué? ¿Por qué me está dando más atención? Y a lo mejor tiene algunos detalles contigo y empiezas a preguntarte... Bueno, pero ¿por qué mi novio no hace eso si es mi novio? Se supone que me ama. Y entonces este nuevo chico o nueva persona que está entrando a tu vida está teniendo todos estos eh, detalles de nuevo contigo. Y entonces empieza a sentirte, a hacerte sentir diferente, a hacerte sentir valorada, a hacerte sentir especial de la misma forma que tu novio lo hizo al principio. ¿Y entonces qué pasa? Que empiezas a tener, a tener dudas. Empiezas a sentirte que tu novio no te quiere lo suficiente. Y entonces es cuando las infidelidades pasan, cuando las, las cosas se rompen, las relaciones terminan. Porque uno empieza a, a comparar la relación que uno tiene con la relación que otras personas desearían tener contigo y entonces te hacen sentir confundida. Es importante que empieces a mostrarle a tu novio o a tu pareja que tus sentimientos no están garantizados. ¿Cómo? Simple y sencillamente platica Maneja, ten amigos, ten amigos del sexo opuesto, ten amigos que te demuestren interés, ajá, y ellos únicamente se van, en, se van a encargar de hacerte comentarios en las redes sociales, de mandarte algún detalle y házselo saber a tu novio. Hazle saber que tienes personas que están detrás de ti. Hazle saber a, a tu novio cuando alguien se acerca a ti en la calle y te pregunta si le te puedes, te puedes dar tu teléfono para invitarte a salir. Hazlo, no para darle celos, bueno sí, pero no se lo digas en forma de te quiero dar celos. Platícaselo como si fuera algo uh, de tu día, como si fuera algo totalmente eh, casual, algo que te pasó en el día. Y si no te ha pasado eso, y si no te pasa constantemente, bueno, inventa historias de alguien que te habla. ¿Ja? Todo esto es para demostrarle, para hacerle sentir a tu novio que realmente otras personas morirían por estar contigo. Y que si él no te pone las pilas, entonces puedes cambiarlo. Nadie aquí es para siempre, no, es, como, es como un empleo, no puedes tener un empleo, firmas un contrato y no significa que el empleo es tuyo para toda la vida, no, firmas el contrato, pero es un contrato que se puede renovar, se va a renovar cada determinado tiempo de acuerdo a tu rendimiento, entonces el empleo de novio, de esposo, de pareja es igual, si las dos partes no están contentas, a la hora de estar juntas, a la hora de hacer las cosas, entonces se puede terminar el contrato y simple y sencillamente cada quien se va por su lado. Entonces el, número, el punto número dos es, debes hacerle sentir que tus sentimientos no están garantizados. Entonces debes meterle esa duda de que puedes conocer a alguien más, de que alguien más te puede conquistar y de que por más de que lo ames y sea el amor de tu vida y sea lo máximo, eso no significa que vas a estar ahí como tonta por siempre. El punto número 3 es, debes de poner tus reglas. Los hombres necesitamos que la mujer sea capaz de decir claramente los límites de lo que está dispuesto a tolerar y lo que no está dispuesto a tolerar. Así de este modo, nosotros podemos saber si realmente queremos meternos en esa relación y trabajar por ella bajo las condiciones que nos están poniendo sobre la mesa o no. Debes de, es, es importante, a los hombres nos gustan... Si tú te puedes a pensar en las cosas que les gustan a la mayoría de los hombres, te darás cuenta que la mayoría, la mayoría de ellas son cosas que trabajan bajo ciertas reglas. Piensa sobre todo, por ejemplo, en los hombres amamos los deportes, amamos las competencias. Todas estas cosas requieren reglas, requieren hacer las cosas bajo ciertas reglas claramente establecidas. Los hombres amamos los videojuegos, amamos las películas de acción, de superespías, de misiones, de superhéroes. Cosas que en general significan retos. Por ejemplo, cada vez que un hombre ve una película que le gusta y le encanta, la mayoría de las veces es algo que tiene que ver con alguna acción, a su, a películas de acción, películas de misión posible. Por ejemplo, James Bond, digamos, ¿no? o eh, películas de agentes super secretos, misión imposible con Tom Cruise, eh, superhéroes. En fin, todas estas son cosas, los videojuegos. Los videojuegos son cuestiones de misiones. Y si nos vamos hacia miles de millones de años atrás, podemos darnos cuenta y podemos entender que el hombre acostumbraba a salir a cazar. Entonces, ¿qué hacía? Iba, la misión era salir y traer alimento nos gustan los retos, necesitamos los retos y si nuestra pareja no es un reto, nos vamos a aburrir tarde o temprano. Recuerden, y siempre lo he dicho en otros, en otros videos, cuando un hombre está conquistando a una mujer, lo toma como un reto. De modo que si la mujer es muy fácil para conquistar y si el, el hombre consigue el sexo demasiado fácil, la probabilidad de que se dé algo más. Es muy baja. ¿Por qué? Porque le estás dando al hombre las cosas realmente muy sencillas y entonces él no tiene nada por qué esforzarse. No hay nada más por qué trabajar porque ya lo consiguió todo. Entonces, es lo mismo tanto al principio como al, al medio, como después de años de relación. Es exactamente lo mismo. Debes de ser un reto para tu hombre. Debes mostrar que es que tiene que conquistarte constantemente no solo de principio y no solo de vez en cuando sino que realmente debe esforzarse y mientras tú no hagas ese cambio él no lo va a hacer al contrario él te seguirá dando por sentado más y más y más hasta que un día simple y sencillamente va a encontrar a algo o a alguien que sea un reto que le demuestre eh, algo diferente simple y sencillamente por ser algo diferente él lo va a tomar porque es como ah es una mujer no significa que sea mejor que mi mujer actual o peor pero es simplemente es diferente y al ser diferente y al ser un reto para mí me interesa y entonces como su pareja actual no incluye no implica ningún reto del todo y porque ya eso se acabó hace mucho tiempo entonces él buscará una forma diferente de entretenerse. Entonces, esos son los tres consejos. Simple y sencillamente, en conjunto, si te pones a pensar en los tres, tres cosas que te dije, es sé un reto para tu pareja. Deja que te conquiste. Córtale. Limita todo lo que le das. ¿ajá? Para que de esta, forma, de esta forma él lo pueda valorar más y más. Y no sea como, ay sí, un mensaje más. Uh, una noche más, un acostón más, una noche de pasión más. No, no, que realmente sea algo que valore. Entonces es necesario que le limites lo que le das, que te desaparezcas de vez en cuando para que él sienta y se imagine cosas que diga ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me ha escrito? Eh, ¿Con quién está? Y que se ponga como loco escribirte ¿Dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Y, dónde estás? y tú tranquila con tus amigas o haciéndote las uñas o eh, en una clase de pastelería. Lo que tú quieras. Pero que él sienta, que se ponga nervioso y que realmente lo hagas enojar, ¿por qué no? Lo hagas enojar al, al punto de que le digas, oye, ¿por qué, ¿por qué no he sabido nada de ti durante todo el día? ¿Ajá? Y entonces tú, obviamente, debes de estar completamente convencida y consciente de tener pruebas de que estabas, no estabas haciendo nada malo, ¿Ajá? porque obviamente, eh, si tú no eres capaz de demostrar eso, entonces, eh, bueno. Ese, esa cuestión de dar celos puede ser un poco malo, para, vaya, puede darse una situación eh, muy, un poco incómoda, puede provocar una pelea y algo que realmente no quieres, no quieres que llegue tan allá. Pero si sí, lo que quieres es que se sienta nervioso, que se sienta con un poco de miedo de decir ¿Qué pasa? ¿Por qué mi novia no me ha escrito? ¿Habrá conocido a alguien? ¿Está con alguien más? etcétera etcétera no y entonces eso hará que tú seas un reto para él y que él se empiece a esforzar más y más cada día para seguirte conquistando y para que tú y él sigan estando juntos y bueno eso es todo espero que les sirva el vídeo espero que lo compartan con aquellas chicas personas amigas familiares que ustedes crean que necesitan son esas chicas que Generalmente hacen todo por el novio y el novio las trata como chancla vieja. Bueno, si conocen a alguien así, manden el video porque es necesario que empiecen a cambiar esas situaciones. Eh, la cuestión de que un hombre no valore a su mujer es error de la mujer al no darse, eh, al, al no presentar esa situación en la que el hombre se sienta amenazado de que puede perderla vale yo soy cristian no olviden dejar en sus, en sus comentarios díganme cuándo fue la última vez que se sintieron sumamente valoradas vale quiero realmente saberlo denle like si les gustó el video, suscríbanse suscríbanse porque uh, bueno voy a seguir subiendo muy muchos más videos al respecto no solo de temas como estos sino muchos otros más y si tienen alguna duda pregunta comentario Déjenlo aquí abajo o contáctenme en mis redes sociales. Cuídense mucho. Hasta el próximo video. Chao, chao.